Jueves de la séptima semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 9 versículo del 41 al 50 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo les aseguro que no se quedará sin recompensa.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 Pero si pierde su sabor, ¿con qué se le volverá a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. El Evangelio de hoy nos recuerda una serie de rasgos que deberían presentar los que quieren seguir a Jesús. Dice, todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedarán sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaron al mar. La incitación al pecado o al escándalo preocupa a Jesús, porque debilita la fe del hermano al llevarlo a, o contradecir la voluntad de Dios. El castigo es severo para quien separa al hermano de Cristo. Tendrá que cortar o separar de sí aquel órgano que origina el escándalo. Sin embargo, cortar no hay que entenderlo al pie de la letra. En aquel tiempo, el par boca-oídos representaba la capacidad de comunicación del ser humano, manos-pies, su capacidad de actuar y hacer cosas, y corazón-ojos, la de pensar, sentir y decidir. Por eso cortar la mano o el pie es cortar de raíz las acciones que llevan al pecado. Sacar el ojo, arrancar de sí los pensamientos, sentimientos y decisiones que contradicen la voluntad de Dios. La comunidad tiene la responsabilidad de velar por la fe de los sencillos y fortalecerla, cuidando de que no sean inducidos al pecado y creando un ambiente propicio para el encuentro y aceptación de Jesús.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 Usano. En su comunidad no hay lugar para quien escandaliza. Todos serán sazonados al fuego. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, dice Jesús, con qué sale lo volverán a dar. Y el sal que debemos tener en nuestras relaciones con los demás es gracia y amor. Jesús nos advierte lo malo o negativo que es el pecado. Es algo muy serio para conquistar la vida eterna, merece todos los sacrificios. ¿Somos capaces de hacer esa elección radical y absoluta? Que seamos sal en la comunidad para crear una convivencia agradable, armoniosa, con humor, el que crea un clima de humor, de serenidad, de gracia, quitándolo áspero en los momentos de tensión, fijándose en las cosas buenas. Ese es para los demás, como la sal que da gusto a la carne, o la preserva de la corrupción. Jesús nos exhorta a llevar una vida fraterna, nada de pleitos entre los discípulos, sean servidores los unos a los otros, Dejen a todo el mundo y hacer el bien, ayúdense unos a otros, no sean escandalosos para nadie, vivan en paz. Que el Señor los bendiga.